En este vídeo vamos a ver cómo podemos usar ese nuevo input system para eh, configurar y controlar eh, qué es lo que va a ocurrir exactamente bueno, o, o digamos programar nosotros eh, acciones o cosas que vayan a ejecutarse cuando se pulsa un determinado botón o se hace se lleva a cabo una determinada acción y para ello Vamos a analizar eh, un poco, bueno, si, si venimos a, aquí a, a nuestro, vamos a analizar cómo funcionan eh, todas estas cosas que hemos ido configurando alegremente, ¿vale? En el Origins, si recordáis, teníamos aquí un Action Assets, ¿vale? Si clicamos en ese Action Assets, tenemos la opción de, bueno, o hacéis un doble clic, vemos aquí que hay un montón de cosas que vamos a ver ahora. Le damos a Edit Assets y nos abre una nueva, eh, a ver si la voy a colocar aquí abajo, nos abre una nueva ventanita en la que tenemos un montón de cosas, ¿vale? Que voy a explicar ahora porque es donde vamos a empezar a trabajar. Una cosa eh, que, que es bastante problemática es que los cambios que hagamos aquí hay que guardarlos. Con lo cual este botón de autosave y es una cosa que tiende a olvidarse. Este botón de autosave es bastante útil y os recomiendo que lo, que lo cliquéis. ¿vale? ¿Cuál es la idea de, de este nuevo Input System? Bueno, la idea es eh, relativamente sencilla. ¿vale? La idea es que vamos a tener una serie de acciones, que son acciones virtuales, acciones dentro de, de la aplicación y... Por otro lado, tenemos evidentemente acciones eh, físicas, ¿vale? Acciones de, de bueno, eh, a ver si, no sé si, si encontraré algún, algún ejemplo así sencillo. Igual en el locomotion, teleport, no, porque es que no sé si tenemos alguno. Bueno, luego veremos una, algún ejemplo, ¿vale? Eh, lo que tenemos son acciones eh, virtuales, conceptuales, en este caso Teleport Select, o sea, seleccionar el, el, esto, la dirección, el, los giros, el Graph Move, el Snap Turn que hemos visto antes, todas esas cosas que hemos visto antes, ¿vale? Y eh, estas acciones las vamos a unir con estos bindings que aparecen aquí, ¿vale? Con estos bindings, bueno, la primero eh, esas acciones las podemos configurar, pueden tener diferentes tipos de, de valores o de formas que son value button y pass through, vale, El principio value y button y eh, en este caso eh, vector to, pero tenemos, eh, como veis, un montón de, de posibles eh, eh, tipos de, de controles, vale. En este caso, lo que viene a significar es que esta acción va a recibir, esa acción virtual va a recibir información, un valor de un vector de, de dos dimensiones, vale. ¿Y eso lo vamos a unir a qué? Bueno, pues al, a la acción física, al evento físico que está eh, de alguna manera generando eh, ese valor. Que en este caso va a ser primary to the axis, ¿vale? Del right hand controller porque estamos en el snap turn del eh, right hand locomotion, ¿vale? Donde tenemos un montón de opciones, como veis aquí tenéis gamepad, tenemos joystick, mouse, pen, pointer, touchscreen, exer, controller... Este nuevo input system no es solamente para realidad virtual, es para cualquier otra aplicación. Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí una serie de posibles elementos eh, o posibles eh, dispositivos de entrada. Vale, en este caso va a ser el X-Write Controller y el Primary 2D Axis, que es básicamente en el caso de, de los mandos de, de realidad virtual, es normalmente el joystick que, que aparece. Bueno, está marcado generic controller y luego hay una serie de, de posibles interactions que es east-west. Vale, eh, básicamente que es pues, derecha-izquierda. Bueno, no voy a entrar porque eh, digamos que, que no es el ejemplo más sencillo. Y, y vamos a ver cómo un poco la, el, los conceptos con, con un ejemplo eh, más sencillito. Vale, entonces básicamente. Como digo, acciones virtuales eh, y bindings, uniones o, o enlazadas, esas acciones virtuales con acciones físicas. Es, es tan sencillo como eso. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos utilizar un botón de, de un mando en concreto para salir de la aplicación. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de la aplicación? Lo primero, bueno, esto de aquí, este Action Maps, no es más que una forma de, de organizar todas las, las acciones, que pueden ser muchas, ¿no? Pues como, como veis aquí hay, hay un porrón de ellas, eh, tenemos el right hand, el left hand, eh, posición, rotación, esto es la, la, eh, la, lo que se recibe del tracking, el haptic device, el tracking state, bueno, un montón de cosas, ¿vale? El, la gestión del de, de user interface, etcétera. ¿Vale? Es una forma simplemente de, de organizar y de agrupar la, esas acciones virtuales. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, eh, clicando el botón derecho o, o pulsando aquí, vamos a añadir una nueva acción que va a ser Custom, o sea, un nuevo grupo, ¿vale? Que es donde van a estar nuestras, nuestras acciones. Y, bueno, ya nos ha creado una nueva acción que vamos, la vamos a renombrar y le vamos a llamar Exit App, ¿vale? Primero, tipo de acción, en nuestro caso sí va a ser un botón, ¿vale? Podría ser como hemos visto antes, pero va a ser botón, ¿vale? Y lo vamos a dejar así, simplemente botón, ¿ok? Y después de eso vemos que, tenemos, que no tenemos ningún binding, ¿de acuerdo? Esto es otra de las cosas interesantes, vamos a añadir un nuevo binding, bueno, esto es bueno, directamente aquí podríamos, o sea, bueno, vemos que, que nos lo ha creado, lo que pasa es que no está configurado, ¿vale? Eh, vamos a configurarlo ahora, pero podríamos crear eh, multitud de bindings. ¿vale? Vamos a eliminarlo. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo podríamos utilizar diferentes botones para que lancen o que ejecuten esta acción virtual, es decir, podríamos tener varios botones para que salgan de la aplicación. ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a... Mira, este no me sabía que, que estaba aquí también. Eh, vamos a utilizar el XR Controller. Vamos a usar el, el Right Hand. Uy. Bueno, te, veis aquí que tenemos eh, Specific Controllers que no nos interesa ahora mismo. Vamos a utilizar eh, los genéricos y Optional Controls. Y aquí tenemos eh, bueno, pues un montón de, de opciones, no menú, el grip, el trigger, joystick clicked, touchpad clicked, touchpad touched, airtab, en fin, eh, hay infinidad porque son genéricos, es decir, no son, no son cosas específicas, algunos funcionarán y otros no funcionarán. Vamos a, a por ejemplo, utilizar el grip, grip ¿no? que es el que se utiliza para el teletransporte por defecto. Eh, pues vamos a decirle simplemente pues, eh, primary button, ¿vale? Primary button sería el botón A, o podíais poner el tree, pero vamos a poner el primary button, ¿vale? Vamos a decirle que es un generic XR controller porque queremos que funcione también para, para otras, ¿vale? Y en principio ya tendríamos configurado, es decir, cuando se pulse el botón, del, el botón principal del mando derecho, se va a lanzar eh, la aplicación, o sea, se va a lanzar la acción exit app. En realidad esa acción eh, lo que es, es es un evento, ¿vale? Y ahí es donde viene la ventaja, nosotros podemos crear un script que eh, de alguna manera esté, o, bueno no, no que esté al tanto sino que registre funciones suyas propias para que se ejecuten cuando se lanza esta acción, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a ir a, aquí, vamos a crear un, un, eh, un script muy sencillo, vamos a crear un folder, scripts, por si acaso, y vamos a crear un nuevo script, que le vamos a llamar app, con... joder, n no, no le llaméis n que, que es bastante críptico, mejor si le llamamos, si nos deja, bueno la cosa, no, casi que va a ser mejor borrarlo, delete, y añadir uno nuevo. Más que nada porque como utiliza la plantilla para y ya le pone al, al objeto, o sea, al, al componente el nombre. Vamos a llamarle app controller. Y pues podríais crear aquí un, un empty. Pero mira, simplemente se lo voy a arrastrar este sin elements. Que en realidad es un empty. vale Y abrimos el app controller. Bien, bueno, va a tardar un rato en, en que empiece a funcionar esto del, del autocompletar, eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, eh, a ver, eh, un segundito, en primer lugar, bueno, y voy a ir poniéndolo aquí aunque no nos lo reconozca, eh, vamos a, a necesitar Unity engine, vamos a necesitar eh, usar el eh, input system ¿vale? porque es donde están los objetos que, que vamos a, a necesitar ¿vale? Y, y la otra cosa que vamos a necesitar eh, va a ser vale, ya está ya, ya nos, lo, nos lo ha pillado vale, en realidad eh, bueno se podría hacer en el start pero típico Awake, vamos a hacerlo joder. en la función awake y en la función, eh, ¿cómo es? un destroy vamos a usar estas, joder, qué pesado. Vamos a utilizar estas dos funciones. Vamos a quitar los comentarios. Vale, bueno, lo, lo primero que necesitamos es un input. Action Reference, vale, que va a ser nuestro. Bueno, vamos a decirle que es un serialized field para que nos aparezca en, en el inspector, vale. Y entonces en este Action Reference, bueno, y ahora otra de las cosas que necesitamos es la función que se va a ejecutar cuando eh, pulsemos el botón, que en este caso pues, le vamos a llamar quit application, Perdón, void quit application, ¿Vale? y esto es importante para que nos funcione eh, las, las funciones que se ejecutan eh, como consecuencia de, de una acción, eh, tienen que tener un, eh, un argumento que es input action.callback.Context context, ¿vale? Este context, esa función, bueno, pues en, en determinadas circunstancias nos puede venir bien porque esa, esa función eh, puede traer o va a traer consigo eh, cierta información de. Eh, bueno, de, en qué, de qué condiciones he, se ha ejecutado, eh, valores, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? En realidad aquí nos da un poco lo mismo. Y en, y en este caso, application.quit, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer va a ser cerrar la aplicación, ¿vale? ¿Cómo hacemos que esta función se ejecute cuando se ejecuta la acción en cuestión? ¿Vale? Pues esa acción que tenemos arriba, pues lo que vamos a tener que hacer es registrar en... Eh, a ver reference punto que me estoy perdiendo ya aquí, que me falta ah, vale. el punto action vale. la referencia action punto vale. y aquí tenemos diferentes eh, Diferentes acciones, mira aquí aparece una, Canceled, Performed y Started, vale, ahora mismo eh, podríamos usar Started o Performed, vale, pero vamos a usar Performed, bueno, vamos a usar Started, bueno, no, vamos a usar Performed, vale, que es la acción que se ejecuta cuando cuando finaliza la acción, vale, eh, luego, luego veremos porque hay un pequeño cambio para que veamos la diferencia entre started, started y perform ¿vale? Y lo que hacemos es con el más igual decirle que registre la función quitApplication para que sea ejecutada cuando la acción haya concluido, ¿vale? El onDestroy es porque, bueno, pues eh, conviene desregistrar, eh, la acción cuando el objeto es destruido, ¿vale? Para evitar que se llame una función que no se puede ejecutar, que no existe, etc. ¿Vale? Y en principio guardamos esto y, eh, bueno, pues si vamos a, nos vamos a Unity, le, le dará ahora por recargar un poco todo. Voy a coger las gafas, voy a coger el mando derecho, que es el que tenía la acción en cuestión. Vamos a darle al play y vamos a rezar para que todo salga bien. ¿Vale? Tenemos aquí. Y si yo pulso el botón. ¡Ah! No funciona. Vamos a, a poner aquí para ver que si se llama o no se llama. A la función debug.log. Function Code no es la forma más sofisticada de debuggear, pero vale, guardado, la acción está configurada. Vale, el problema es que desde el editor no funciona la application quit, ¿vale? Bueno, como en realidad nos da un poco igual, eh, ya veis que sí que se llama la función, ¿de acuerdo? Si yo le doy al play y pulso el botón, ¿ves? Aparece ahí function called, ¿vale? Y bueno, aunque me los está solapando pero bueno ya veis que cambia la, la hora cada vez que pulso se ejecuta esa, esa acción vale con lo cual ya tenemos bueno pues eh, eh, bueno eh, el esquema básico es tan sencillo como eso creamos esa acción eh, como hemos visto y registramos una o varias funciones vale para ver un poco la diferencia entre entre el perform started y canceled que en el caso de pulsar un botón eh, no tiene demasiado sentido, vamos a cambiar la acción, voy a borrar esto, vamos a cambiar la acción, el primary button que tenemos aquí, porque ahora mismo en inter interactions, como veis aquí, no tenemos nada, ¿de acuerdo? y Vamos a añadir una interacción posible y veis que tenemos varias opciones, tenemos un hold, multitap, press, slow tap y tap, ¿vale? Entonces, eh, vamos a probar con el hold, ¿por qué? Pues porque es, una, es mantener pulsado el botón, porque es una acción bastante, bastante interesante, ¿vale? Podemos eh, utilizar los valores por defecto, que en este caso el press point es básicamente, eh, si el botón tiene, mide, digamos, hace, funciona como un eje en una dimensión, es decir, mide cuánto está pulsado el botón, pues que a partir de la mitad se considere como pulsado, y sobre todo el hold time vale que lo vamos a cambiar a dos segundos vale habiendo hecho esto ahora sí que hay una diferencia entre, entre eh, performed y started vale de hecho voy a voy a, eh, bueno esto función cold vamos a poner eh, quit Application, vale, y a este le vamos a llamar eh, feedback. Ahora veremos por qué, vale, y vamos a ir eh, sending feedback, vale. Esto es simplemente para distinguir las dos funciones. Y lo que voy a hacer es action reference .action .started, más igual y vamos a, a, a mandarle feedback ¿vale? y lo que decía antes desregistrar la función ok y ahora vamos a ver cuál es la diferencia básicamente entre uno y otro la diferencia es muy sencilla la diferencia es que cuando en una acción como la, como la que tenemos, que es eh, hold, eh, el, el, la, el evento started se ejecuta en el momento en el que comenzamos a pulsar el botón y perform se ejecuta o se lanza ese evento cuando eh, pasan los dos segundos. Si sí es que pasan los dos segundos, si soltamos antes de que pasen los dos segundos no se ejecuta y lo que se ejecuta es o se lanza es la, el, otro, el otro evento que es el de canceled en el cual también evidentemente podríamos registrar y podemos, y ahora veremos y lo haremos, registrar una, eh, una función. ¿Vale? Una o varias, todas las que queramos. Entonces, si yo le doy al play, estamos ahí en la consola para ver, ¿vale? El momento en el que pulso el botón, sending feedback, ¿vale? Que es la función que hemos hecho en el action, y si mantengo pulsado, pasados los dos segundos, aparece quit application. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues está todo funcionando como, como queríamos, ¿vale? Y ahora, si me acuerdo cómo es exactamente, vamos a hacer, eh, por ejemplo, bueno, en realidad esto ya, esto es todo, o sea, eh, solo que, bueno, como bonus, vamos a ver si, si soy capaz de acordarme. Eh, vale. Pero aquí me falta algo, ¿no? Base controller. A ver, ¿eh? que no recuerdo dónde está exactamente el R base controller. Tenemos que, vale, Unity, tenemos que hacer using Unity Engine punto xr-interaction.toolkit Vale. aquí tenemos a xr-base-controller y le vamos a llamar controller ¿vale? ¿qué es lo que vamos a hacer con, con ese controlador en el sending feedback? pues, pues eso, hacer saber al usuario Que está pulsando el botón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mandando. Eh, haciendo vibrar. ¿Vale? Y eso lo podemos hacer con este XR, XR Base Controller. Con esta función. Send Haptic Impulse. Donde tenemos la amplitud. Que le vamos a decir que va a ser. Eh, vamos a, voy a poner 1.0. Una vibración potente. Más que nada para que se oiga en el, en el micro. Que está vibrando. Y la duración. La duración van a ser de 2 segundos. ¿vale? Que es el tiempo que hemos puesto que, que íbamos a mantener. ¿Cómo hacemos que eso pare? Si cancelamos y si dejamos de pulsar el botón debería de dejar de, de vibrar. Bueno, pues vamos a poner un void eh, stop feedback input action. .callbackContext .context, recordad que necesitamos esos parámetros si no, no nos no sirve, no voy a poner en este caso ningún debug y, uy, controller punto, y la forma de pararlo es mandar un impulso breve, da igual pero de, oh perdón breve pero de cero intensidad 0.1F. ¿Vale? Mandamos un mini impulso para decirle deja de, de vibrar. Vale, guardamos esto. Y uh, le damos al play. Le damos al play. Tenemos por aquí. ¿Vale? nuestro entorno, entonces si yo pulso el botón, vale, bien, no pasa nada, de hecho tenemos un error porque no le he dicho quién es nuestro controlador, vale le tengo que pasar el, el, el mando que quiero que vibre, vale que es este de aquí, el right hand controller, ¿Vale? El right hand controller tiene un XR controller que deriva del XR base controller, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, tengo que decirle cuál es. Podría hacer que vibre el otro mando, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Que ¿Vale? Estamos ahí, tenemos el mando, vamos a ver si se si, si oye en el micro, lo tengo aquí, eh, si pulso... Bueno, de hecho, si suelto, no deja de vibrar. ¿Por qué no deja de vibrar? Pues porque se me ha olvidado un detalle muy importante. Sí que he creado la función en cuestión. ¿Vale? La de stop feedback, pero no la he registrado. La tengo que registrar en action reference, action cancel, más igual, stop feedback. Yep. Y esto también lo desregistramos cuando deje de funcionar. Y ahora sí. Si yo pulso el mando, el botón, vibra y si lo suelto, deja de vibrar. ¿Vale? Y si lo mantengo pulsado, también deja de vibrar porque pasados los dos segundos, el impulso que le he mandado es de dos segundos y saltaría el Quit Application. ¿Vale? Esto es una digamos un, un ejemplo muy rápido y sencillito de cómo, cómo bueno pues eh, de alguna manera, eh, customizar y hacer que... Eh, esas, esas, esas, esas interacciones físicas, esas acciones físicas que podemos hacer con el mando, con las gafas, con lo que sea, se traduzcan en, en código que ejecutamos.